Señor, y por otra parte, la situación de nuestras cárceles del país sigue siendo preocupante y de manera muy directa lo que ocurre en los diferentes centros. Precisamente me refiero a la información que se dio a conocer a primeras horas del día de hoy de otro motín precisamente en la cárcel de Anamuya de Higüey, dejando varios internos heridos. Miren ahí cómo se ven parte de las imágenes. Miren esas imágenes ahí. Las imágenes del motín que ocurrió en la cárcel de Anamuya. Miren dónde se ve uno de los agentes penitenciarios donde es secuestrado por los internos, de manera de ellos poder crear un elemento de presión. Pero miren los internos. Miren los internos del nuevo modelo penitenciario, cómo se ven portando armas blancas en sus manos. Observen esos internos del nuevo modelo penitenciario. Mire, también, agréguenmele ahí, por favor, celulares con los que están grabando esos videos. Esos videos lo están grabando con celulares ahí, es el nuevo modelo penitenciario, la cárcel Anamuya de Higüey. Precisamente los privados de libertad denunciaron que son maltratados, nos dan golpes, nos sacan tarde y nos encierran temprano, narraron los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya del recinto CCR14 quienes escenificaron un motín precisamente alegando que son maltratados por los policías del penal. Los internos tomaron a dos agentes los agentes penitenciarios como rehenes. En la trifulca, varios privados de libertad resultaron heridos de cartuchazos de perdigones. Mira, dicen ellos, miren esto, me dieron un cartuchazo a quemarropa y luego que ustedes llegaron a la prensa, nos van a matar a golpe. Luego de que ustedes se retiren, nos van a matar a golpes, según dicen ellos, señores. Yo desde, ya, desde hace un tiempo he sido reiterativo en esta posición. Nuestro sistema penitenciario, mire, hace tiempo que está declarado en un SOS, un SOS. Ese nuevo modelo penitenciario que en un momento tuvo buenos resultados, al parecer ha ido cambiando su rumbo. Ese mismo penal, ese mismo centro de corrección y rehabilitación no penal, Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, CCR14, precisamente. Ahí hace un tiempo hubo una denuncia de algunos internos que estaban siendo utilizados por agentes para dedicarse a la venta de superfacientes, sustancias controladas, dentro de este recinto. ¿Sabían? Una denuncia que dijo la fiscal de la zona de Higüey que iba a investigar y demás, pero hay que prestarle atención a todo eso y ahora este motín que se crea allí, uno no sabemos si esto es una estrategia de los internos para crear ciertos revuelos, ciertas tensiones de que sean trasladados y demás, cuando a veces la justicia le impone a través de los tribunales el lugar donde deben cumplir la pena que ha sido impuesta por un juez. Vamos a ver qué pasa. Miren, yo menciono con ustedes siempre el caso de la Victoria, precisamente la que funciona en Santo Domingo Norte, en el distrito municipal La Victoria también. Yo vengo diciendo también de situaciones que vimos en su momento en la cárcel de Moca, otros eh, centros de rehabilitación y demás, que uno ve la situación que se vive allí, que no son, no son centros de rehabilitación. Yo digo en, en diferentes escenarios en los que participo, nuestro sistema carcelario, lejos de ser un sistema de rehabilitación y de poder reencontrar a ese ciudadano, ese individuo, poder nuevamente retornar a la sociedad totalmente rehabilitado. A veces en nuestros centros eso no es lo que ocurre. Mire cómo están estos señores aquí. Ellos tienen a dos eh, agentes penitenciarios como rehenes, pero ven ustedes las imágenes del video que ahí hay alma blanca, pero también hay celulares con que están grabando. Esos celulares que a veces a usted lo llaman diciéndole que se ganó un premio y son internos en determinados centros para a veces estafar y engañar a uno. Se creó este motín ahora, varios internos heridos. Yo creo que esto es una oportunidad para que las autoridades puedan llevar a cabo una investigación profunda y que de camino también hagan sus requisas como suelen hacerse. De esa de sorpresa que llegan con todo, con todos los equipos y todo el mundo. Y venga todo el mundo contra la pared y los cochones afuera y revisando. Porque al parecer no solamente el tema que ellos alegan el supuesto maltrato, hay armas blancas ahí en las manos, hay celulares que se utilizan, hay condiciones que se debe revisar. Porque es cierto, estos ciudadanos se les deben respetar sus derechos, se debe preservar la integridad de cada uno de ellos. Ahora, vamos a ver la realidad del centro, vamos a hacer una investigación profunda, señores. Miren lo que ocurre y. Me perdonan, no es cuestión de subestimar, pero tal vez la apariencia de ese agente penitenciario, diría usted, cualquiera, hasta de un soplón le echa mano, porque una persona, mire, mire la contextura física y el individuo tal vez se ve en condiciones que uno diría, oh, pero bueno, si ese es que está llamado a custodiar, ahí hay cierta debilidad. Sería bueno revisar ese sentido y poder hacer una investigación profunda de qué está pasando en el Centro de Rehabilitación Anamuya de Higüey y la denuncia que se hizo en su momento sobre supuesta venta de superfacientes dentro de lo que es este recinto penitenciario. Eso es bueno, señores. Los superfacientes, ustedes saben a qué llevan, y más dentro de una cárcel, lo que esto significa. Es bueno profundizar las investigaciones en este sentido.